Que eras mucho para mí Que tú te merecías algo mejor Que no eran suficientes para ti Mis besos, mis caricias y mi amor Creíste que con él serías feliz Y ahora te das cuenta de tu error Cambiaste todo lo que yo te di por miedo por tristeza y dolor Te dije que te ibas a arrepentir y Que como siempre nada te importó qué pena me da verte aquí Pidiéndome perdón Tienes lo que te mereces La tristeza y el olvido Se acabó tu buena suerte cuando decidiste ya no estar conmigo Tienes lo que te mereces Por nunca haberme creído Te advertió un millón de veces Que estar a su lado sería tu castigo Tienes lo que te mereces Y todo lo tienes muy bien merecido